Señor ministro, sí hay eh, muchas responsabilidades asumibles fuera de la causa judicial abierta. Porque recordemos, la causa judicial se reabre tras un primer cierre en falso porque las víctimas expresan sus dudas sobre la independencia actual de la CIAF y las avala la Agencia Ferroviaria Europea, que en su investigación concluye tajantemente que la investigación de la CIAF no fue independiente y que, por lo tanto, no es fiable. Se reable el caso y, también, según el auto del juez instructor Lago, a la vista de los informes periciales aportados, no hubo una evaluación integral de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea 082, cita textual del fallo judicial. Este caso, señor ministro, no es aislado. Se ha repetido hasta en tres ocasiones en los últimos años y bajo la misma responsabilidad, la de Andrés Cortavitarte, Valencia, Arévalo y Angrois. Algo está fallando, señor ministro, y lo que falla es su responsabilidad y la responsabilidad de su Gobierno. Falla su responsabilidad cuando cubren una chapuza con otra chapuza y la nueva chapuza se llamó Real Decreto de 17 de julio de 2015, que ha entrado en vigor este domingo con las alertas sin responder tanto del Sindicato de Circulación Ferroviario como del SEMAF, que reclaman, primero, que la aplicación solo se podrá llevar a cabo con un documento completo y definitivo, y no es el caso del Real Decreto. Segundo, que la formación que han recibido los y las profesionales es escasa, es incompleta y ha sido precipitada. Indican, en tercer lugar, como imprescindibles las prácticas guiadas en simuladores que no se han realizado y las consultas reglamentarias remitidas por los sindicatos y los trabajadores no han sido respondidas. Su respuesta ante esta negligencia ha sido proponer el nombramiento de Fernando Montes, responsable de la defensa de ese informe imparcial y mentiroso de la CIAF, para que vuelva a protegerles a un ministerio parcial y nombrado por una mayoría parlamentaria y sus socios, nombrado por lo tanto con intereses. Sí, señor ministro. Es la chapuza sobre la chapuza de la chapuza y es, de nuevo, eludir sus responsabilidades. Y eludir sus responsabilidades, señor ministro, provoca accidentes y provoca muertes. Las víctimas de su país, de nuestro país, de su país, ahí arriba están, están ninguneadas por su Gobierno y han tenido que buscar amparo en Europa. Quien nombra en base a sus propios intereses no defiende a su pueblo, señor ministro. Responsabilidad del Estado es dar justicia a las víctimas. Responsabilidad la responsabilidad de Estado es subsanar errores, prevenir accidentes y proteger vidas, proteger también sus vidas. 24 de julio de 2013, señor ministro, 80 muertes, 140 heridos y heridas. ¿Cuánto tiempo más van a tener que esperar justicia? Gracias.